Haciendo una selección y un recuento, eh, eh, escogí estos diez libros de los cuales voy a hablar ahora. El primero que escogí eh, tiene eh, que ver con la poesía ¿no? y con la poesía lírica, así se titula, de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, la gran poeta eh, de México, de talla internacional. ¿Y por qué escogí este libro? Este libro lo escogí porque eh, no, no todos nos acercamos a la lectura eh, de forma directa. A veces nos acercamos de forma indirecta. Así yo llegué con Sor Juana Inés de la Cruz de forma indirecta, debido a que una de mis tías, yo nací en Gijón, Asturias, eh, acostumbraba a dormirme cuando yo tenía unos meses recitándome sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz Pero también a través de ella escuché ese famoso poema eh, Que es una redondilla que arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres Que en las mujeres acusan lo que causan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 «Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo». Y el poema, obviamente, pues continúa con unas cuantas estrofas, pero cuando llegábamos a este punto del coco, pues yo que tenía como seis meses de edad, abría los ojos y en vez de dormirme me despertaba y le hacía una seña a mi tía para que me lo volviera a leer, porque me hacía mucha gracia lo del coco y me daba como miedo, pero eh, mi tía no me lo leía eh, para que yo escuchara lo del coco. Mi tía me lo leía porque era una feminista y, y, y a ella le interesaba como mujer que desde que yo era una bebé tuviera ya en mi mente inculcado el primer verso, lo de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sin embargo, este, pues yo crecí escuchando a Sor Juana y me enamoré, digamos, de su poesía por esa palabra infantil, la del coco. Y durante muchos años eh, olvidé que o no tenía consciente que en este poema de Sor Juana tan conocido universalmente estaba precisamente dentro del de léxico referido a, a la infancia, la palabra del coco y la del niño. Creo que muchos de nosotros en las lecturas absorbemos y tomamos aquello que en el momento eh, que leemos, en el momento presente, eh, necesitamos escuchar. ¿no? Eh, eh, creo que precisamente, igual que no hay, no existe, creo, un escritor sin un lector, Tampoco existe un lector sin un oído. Por otro lado, el segundo libro que quiero mostrar es este libro de poesía, San Juan de la Cruz. Este libro de poesía, pues era también de esa época de mi infancia, donde la misma tía, Felisa, me, me, me leía poemas. Y de este libro de San Juan de la Cruz, nada más voy a citar una estrofa eh, que dice así... O noche que guiaste, o noche amable más que el alborada, o noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Creo que como muchos cometí el error de buscar ese amado en el, en el, en el mundo material, ¿no? y en, en, en los amores de los novios, etc., hasta que pasaron los años y fui como comprendiendo a qué tipo de amor se refería San Juan de la Cruz con, con, con, con esta unión mística, ¿no? Y es esa elevada conciencia que te lleva a una divinidad, ¿no? Entonces, otro de los libros que, que, que marcaron mi vida fue El romancero gitano de Federico García Lorca, ¿no? Eh, y obviamente junto con él toda la generación del 27, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Hernández, y, y en 1989 justamente en Fuente Vaqueros comenzaron a realizarse acciones de hermanamientos entre los autores de la generación del 27. Es decir, Federico García Lorca junto con Rafael Alberti, uno de los grandes eh, poetas de esta generación. Y igual, se, este es un facsimilar eh, precioso, ¿no? Donde aparecen una serie de textos eh, en puño y letra, ¿no? Eh, eh, escritos por Rafael Alberti, por Federico García Lorca, fotos, ¿no? Este, no sé si se alcanza a apreciar, donde está aquí. Eh, Federico García Lorca con Antonio Machado. Esta, este librito es una joya porque eh, recoge, por ejemplo, aquí eh, la portada del libro Llanto por Ignacio Sánchez Mejía de Federico García Lorca en ediciones del Árbol Madrid de 1935, ¿no? Apenas iba a estallar la Guerra Civil Española. Eh, y en este libro. Tenemos también la foto de Federico García Lorca con Rafael Alberti y la argentinita, una cantante de flamenco que musicalizó, eh, cantó los poemas también eh, de esa época. ¿no? Este, y este, pues de esta época, eh, eh, cuando descubro a Lorca, obviamente me enamoro de su eh, musicalidad, eh, de, de, de, de las metáforas tan impresionantes que tiene y pues me, me empiezo a leer pues todas la, las obras de teatro la casa de Bernarda de Alba la de Fesio eh, obviamente no solamente romancero gitano sino poeta en Nueva York sobre Los Ángeles eh, el paseo de Buster Keaton etcétera y, y para mí eh, representa eh, la posibilidad de empezar a hacer mis propios romances, de empezar a ensayar con formas clásicas españolas. Pero no me quise quedar únicamente leyendo a los clásicos españoles, empecé a buscar otros eh, poetas y obviamente me enamoré de Pablo Neruda, ¿no? Con, 20 poemas de amor y 100 sonetos de amor y la famosa canción desesperada que, que cuando obviamente uno lee, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, se te abre otra cosmovisión, se te abre otro universo y empiezas a, a escuchar la voz eh, poética de América Latina eh, en esa época de España, de, después de la muerte de Franco, ¿no? Cuando yo descubro estos libros, ¿no? Y posteriormente también indago en ver por qué la poesía nos trae tanto azote y por qué no hay un canto a la vida dentro de la poesía. Y descubro, eh, pues, el famoso libro de Hojas de Hierba, Canto de mí mismo, de Walt Whitman, ¿no? Este, este libro me abre la posibilidad, obviamente, de decir, pues no solamente la poesía es un arma para decir cosas bellas o bellamente terribles o terriblemente bellas, ¿no? sino que también hay voces, aunque sean las menos, que pueden usar la poesía, acuden a la poesía para cantar precisamente a la vida y decir, entro en ti, camino, miro a mi alrededor, creo que no lo eres todo, creo que hay muchas cosas que no pueden verse, como es el caso de este gran poeta que tanto admiro. Otro de los libros que para mí fueron eh, impresionantes fue Descubrir el libro de las mil y una noches, este libro de las mil y una noches, eh, pues sí es narrado, es contado, Sherezade, lo cuenta todas las noches, cuenta un cuento, pero está lleno de imágenes, lleno de poesía, lleno de sabiduría, de conocimiento y también del sentido del humor. Aquí quiero eh, con, nada más leer un parrafito de la noche 18, donde habla la historia de Sobeida, que dice, y aquí que me sale al paso una serpiente y un dragón a su zaga que venía persiguiéndola y dice que a la serpiente le colgaba la lengua de puro cansada. Esto para mí es una joya, ¿no? Este, esta forma narrativa, estas imágenes que nos trae eh, la posibilidad de, de, de recordar que no solamente a mí me leían un poema todas las noches, ¿no? sino que también es una tradición antiquísima, porque debemos recordar que antes de los libros este, no existía la televisión, ¿verdad? Entonces se acostumbraban a hacer estas tertulias, las familias, en la, en la parte en el, en el número de pueblos de España, en Castilla, por ejemplo, o también en los países árabes, porque de ahí nosotros, los españoles, Recogimos esa tradición que viene del mundo árabe y musulmán. Eh, otro de los grandes libros es En busca del tiempo perdido, ¿no? De Marcel Proust, ¿no? Que consta de siete ejemplares, solamente tomo aquí el primero y el último. Eh, yo lo tengo en la edición de Alianza Editorial, ¿no? Y bueno, cuando yo descubro. Eh, esa famosa escena ¿no? donde, donde Marcel Proust está eh, metiendo la magdalena en su tacita y al comerla le viene a través del olor y del sabor los recuerdos de su infancia y hace como un flashback y la novela empieza a tener otro curso. Eh, pues yo descubro que esto es otra herramienta que yo puedo usar para mi vida, para la poesía, pero también para poder ir hilvanando eh, todos esos acontecimientos que he vivido y que de alguna manera están olvidados, a veces por traumas o por shocks, o porque eh, pues la psique no está preparada suficientemente para recordar. Y bueno, pues me entrego por completo a, a, a la lectura de Marcel Proust y la empiezo a incorporar en mi vida. Otro de los grandes libros de uno de los grandes autores que también marcan mi vida es el místico Sufi mevlana y el aludín Rumi. Eh, de hecho, uno de mis hijos lleva su nombre. Eh, este poeta persa eh, nunca escribió nada, casualmente, pero cuando estaba en estados místicos de trance, una vez que se separa, de Shams, de, de Tabrisi, su gran maestro, pues él entra en esa separación después de haber estado en esa unión mística con su maestro y comienza a girar alrededor de una columna en estado casi de... de, de, de, de, de como un moribundo, digamos, eh, sintiendo el dolor tan tremendo que tenía en su corazón por esta separación. Entonces él entra en trance y empieza a recitar versos que sus alumnos empiezan a escribir y se convierte, nada más y nada menos, que en uno de los autores más vendidos después de muchísimos años, de, de, de, de, ya que había abandonado su cuerpo físico, en uno de los autores más vendidos en Estados Unidos. Este libro en particular me parece una joya. Me lo regalaron hace muchísimos años. Y eh, dice, por ejemplo, ese sol de tu cara, del espacio del cielo está fuera, esa hermosura tuya, de cualquier descripción está fuera, tu amor mora en mi alma, extraña maravilla que del alma y del mundo está fuera. Claro, nunca vamos a poder escucharlo eh, o comprenderlo si no sabemos pues su lengua originaria, pero la traducción al español eh, es extraordinaria, con eh, Mahmoud Piruz y José María Bermejo. Les recomiendo mucho esta hermosa edición, ¿no? eh, De una colección de sabiduría y tradición, que aquí está bellamente ilustrado, ¿no? Una edición verdaderamente inolvidable con eh, estas ilustraciones persas. Muy bien, también me gustaría hablar un poquito de otro de los grandes libros de la tradición oriental, El Vagaballita, en la eh, edición especialmente eh, eh, traducida y trabajada al español por eh, Bhaktivedanta Swami Sirla Prabhupada eh, uno de los grandes místicos de la humanidad que eh, pudo salir de Calcuta de la India y llegar a Estados Unidos en su última etapa de vida después de haber hecho toda su vida en la India para traer a el occidente la sabiduría de los Vedas la sabiduría védica y conoció Ahí, a los Beatles era la época de los 60 y gracias a eh, John Lennon y a los Beatles recibió muchísimo apoyo y pudo este, difundir este conocimiento este es sir la praupa lo conocen como praupa sir la eh, que generó en occidente el movimiento conocido como los Hari Krishna. Eh, y eh, por último, quiero hablar un poquito de uno de los grandes poetas mexicanos, Jaime Sabines. ¿No? Este, esta edición eh, que me encanta de El Tucán de, Vir de Virginia eh, se presentó hace unos dos, tres años en la casa del poeta eh, Ramón López Velarde. Y eh, recoge pues, excelentes y extraordinarios poemas de, de Jaime Sabines. Mi corazón emprende de mi cuerpo a tu cuerpo, último viaje. Retoño de la luz, agua de las edades que en ti perdida nace. Ven a mi sed, ahora, después de todo, antes. Voy a leer otro fragmento, no es que muera de amor, no es que muera de amor, muero de ti, muero de ti, amor, de amor, de ti, de urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti, de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti, muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero lo morimos, dice Jaime Sabines en este, otro, en este otro poema, que también podemos empezar a cotejar, ¿no? Cuando él nos habla de eso, que se muere, obviamente el lector inmediatamente va a ver que se muere en uno y con quién se murió también, ¿no? Entonces la poesía a través de la lectura genera una serie de espejos, de crisoles, ¿no?, de fractales, diría yo, donde se puede reflejar a toda la humanidad en sus distintas experiencias. Por último, quiero leer este pedacito de poema, este fragmento maravilloso. Tía Sophie. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Sophie, pero esta tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre estúpidamente muerta, hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste, ya no tenías que hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. De alguna manera en nuestras familias creo que todos tenemos una tía Sofi, ¿no? Y tenemos también esa, ese vínculo, esta manera de, de, de conectarnos y de, de conectarnos con el espíritu de, de estas tías, en este caso, que, que todos tenemos. Que no importa, que no hay un lugar eh, espacial, temporal, es algo eterno de alguna forma... Entonces, nada más quisiera para terminar decir que hay muchos más libros en distintas épocas de mi vida, pero estos libros yo me los llevaría a una isla desierta eh, o simplemente me quedaría en esta pandemia releyéndolos un poco todos los días porque creo que me llenan de gratitud y me acompañan eh, en estos tiempos en donde estamos haciendo una introspección también de nuestra propia limpieza de información tanto externa como interna y bueno pues nada más decirles que ha sido un placer, estamos en contacto, les agradezco muchísimo esta experiencia a los organizadores y también a ustedes lectores y escritores y colegas